O se secuestro de dentro del automóvil de dos bolsos conteniendo 18 kilos, 240 gramos de marihuana. Se secuestra material estupefaciente, cocaína y marihuana eh, fraccionada lista para su comercialización. Se llevan como equipaje en, en dos bolsos en el asiento trasero. Donde procedió a la detención de una persona del sexo masculino menor de edad, de 17 años. Si nosotros todos los procedimientos que tienen mucha difusión mediática, se hacen y el resultado del procedimiento es que quede encarcelado eh, quién manejaba el camión o quién manejaba una camioneta o quién vendía droga en el kiosco, pero nunca logramos desentrañar de dónde venía, a dónde iba, cómo se distribuía, cómo se blanqueaba el dinero. Eh, si sí tenían la asistencia de profesionales del derecho, de profesionales contables para eh, poder ayudar a que ese dinero se blanquee, la verdad que no vamos a estar avanzando prácticamente nada porque para una organización criminal reemplazar a quien transporta, reemplazar a quien vende al menudeo es lo más fácil. No es lo mismo prevenir un asalto en la vía pública, que es una estrategia muy local, que lo que es eh, identificar y seguir grandes redes criminales, que reitero, en gran medida tienen y manejan negocios legales, por ende el límite entre la legalidad y la ilegalidad es muy difuso y esto requiere una mirada especializada. Si no hay información de calidad sobre el fenómeno del delito o sobre los fenómenos delitos delito que importan y esa construcción depende de lo que la policía le informe al gobierno, tenemos un problema muy grande. Eh, hay un mapa de, lo, de los homicidios en la, en la ciudad de Rosario. Bueno, ese mapa de homicidios, ¿dónde se focaliza? Todos lo sabemos. ¿Quiénes son las personas involucradas? ¿Qué es lo que hacían? Toda esa información tiene que ser analizada y no se está analizando. La provincia de Santa Fe tiene un problema muy grande porque el área de análisis criminal no se ha desarrollado Hoy sigue haciendo, juntando información policial y lo traducen, lo pasa un Excel, del Excel a un gráfico. Pero eso no es información criminal. La información criminal es saber cómo se mueve el fenómeno, cuáles son las tendencias. Saber cómo, por qué, dónde y cuándo se produce el determinado tipo de delito que queremos investigar. Esto lo tiene que hacer el... el el funcionario político. Para hacerlo tiene que tener equipo, tiene que tener conocimiento, información de calidad eh, y tiene que tener capacidad de gestión civil de la institución policial. No descansar en, le doy órdenes para que hagan lo que yo quiero. Está comprobado en el mundo que cuando se establecen y se estructuran mercados de consumo tan expandidos, eso no vuelve para atrás. Lo que uno tiene que evitar es que los consumos no lleven a situaciones de violencia extrema. Digamos que la sangre no signe el negocio de los mercados. Por eso nosotros pensamos seriamente en la estrategia futura de la legalización, de ir sentando los pasos para que haya una regulación legal de algo que no va a desaparecer. Son dos planos distintos para mí las políticas que tengan que ver con reducir las adicciones con las políticas que tengan que ver con reducir el narcotráfico. Es insólito que hoy tengamos a personas procesadas o a personas eh, muchas veces hasta chantajeadas por algunos malos policías por el hecho de haberse encontrado una cantidad que claramente eh, representa una cantidad para consumo. La guerra narco sigue. Dos hombres resultaron muertos, una pareja herida que ya está fuera de peligro y dos niños que resultaron ilesos. lugar del mundo cuando se instaló el consumo, el alto consumo estratificado de sustancias prohibidas, eh, esto ha dejado, ha caído, se ha extinguido, ni siquiera en Estados Unidos, reitero, los 200.000 kilos de cocaína pura que entran a Estados Unidos, 90% por territorio mexicano, se convierten en 600.000 kilos de cocaína distribuida en ciudades de Estados Unidos sin problemas criminales, o sea, Estados Unidos regula su mercado y lo hace a través de la DEA. Entonces nos impone la guerra a nosotros, nos impone la pólvora y la sangre a América Latina. Lo que tendríamos que evitar como política de seguridad es que esos mercados de consumo, este, la lógica de funcionamiento de los grupos que, y las redes criminales, no traduzcan su acción en situaciones letales como las que estamos viviendo en Rosario.